Bueno, vamos a ver. Este no. Este no. Este ya lo vimos. Este no. Vamos a... Eh, J. No. Vamos a este. ¿Qué tenemos aquí? CLRSG 108. Vemos. A ver que entretenido, que trae el bolsito, ya saben que todos estos drones, entre comillas, económicos, para el que puede eh. Vienen muy bien, ya vienen todos con su bolsito, han entendido y han, y han hecho lo que compete, ¿no? ¿Qué es eso? Una batería, las baterías saben cómo son en mi Instagram me he mostrado una foto que, que exploté una, cómo es por dentro. Aquí tenemos al pequeñín, que la verdad que es impresionante este drone, ¿vale? Es, eh... Yo vuelo otro tipo de drones, comúnmente, pero no quita que, que sepa cómo van este otro tipo de drones, porque por algo se empieza. Yo siempre digo que empecé con helicópteros de espuma, bueno, empecé con avionetas de verdad... Y, y terminé con helicópteros de espuma y luego tuve la suerte de poder tener buenos drones, drones de calidad, de marca, de, de cierto porte. Pero estos drones, la verdad que están saliendo ahora, están muy bien. Están muy, que muy bien. Muy muy pequeñito, es plasticoso, ¿vale? Porque es un dron liviano, está por debajo de los 250 bueno, gramos. CLRJ cg 108 vamos a encender el dron ahí es un pequeño bip bip perfecto el mando se enciende cuando bajamos esta pata automáticamente se enciende mantenemos Vamos a poner además grabar la pantalla. Ahí se está grabando. Bueno, acá tenemos la FAN Pro, el dron pronto, así se liga, así se enciende. Muy potentes estos motores, la verdad. Vamos a ver si podemos calibrar. Ahí vamos a calibrarlo. Uno. Dos. Tres. Uno. Bueno, quedó calibrado supuestamente. Hacia adentro se calibra... Al bajar este pie, se enciende el mando y comienza a buscar al dron. No está del todo mal, pero bueno. Tiene su propia batería este, este mando, lo cual está muy bien y se agradece. ¿Por qué? Porque están viniendo mandos todavía a pilas. Y a pilas es una porquería. Tiene el retorno a casa, el aterrizaje y despegue automático, foto y video. Con una presión hace la foto, si dejan presionado unos segundos hace el video... Modo GPS y sin GPS, movimiento del gimbal de la cámara, que esto se agradece muchísimo porque también vinieron drones baratos que se bajan con la mano y eso es imposible. Velocidad y aquí tiene los mmm, botón para, para calibrarlo. Les voy a mostrar en vuelo, trae sus cables. Para cargarlo con un cargador de, de teléfono móvil, trae unas hélices como siempre. Smart drone manual es de uso, se puede ver en italiano, uh, en, en smart drone use manual, en inglés, etc. Vienen un montón de idiomas, lo cual está perfecto. El manual viene en un montón de idiomas. Eso ha mejorado mucho las cosas. Varios manuales, como dije, el cable manual. Eh, para, en el caso de que tuvieran un manual en inglés, igualmente está el tema de funciones muy bien obrado a, en cuanto a imágenes. Perfectamente con las imágenes pueden, pueden ver cómo va la cosa. La calibración del giroscopio, por ejemplo, están viniendo casi todos así. Se deja unos segundos el mando en esta posición, así, los stick. Y van a ver luces y pitido, y ahí es cuando el dron está calibrado en cuanto a el giroscopio. Y luego la calibración de la brújula, que viene con este, se presiona este, van a sentir un bip. Si están con el, con el terminal, ahí también van a tener información. Se deja este presionado, y el dron se gira. Van a escuchar un pip, y luego se pone en vertical y se vuelve a girar, y van a volver a escuchar un pip, y ahí estaría calibrado el dron Este es un dron que graba a 25 FPS, lo que está muy bien. Vale unos 85 euros eh, nuevo. Motores brushless que son súper potentes. Va súper bien. Las baterías que dicen de 25 minutos, siempre quitenle algún minuto porque eso es variable según el viento, según lo que hagan, según la velocidad que le den. A 600-800 metros dice que llega. Yo dudo que este dron pueda hacer 800 metros sin problemas de señal, lo veremos. La frecuencia es que 2.4, vienen todos en 2.4, pero lo que han hecho es que el, el, la señal Wi-Fi es de 5G. Tiene Wifi 5G. Se supone que es mejorado, mucho mejor, y bueno, tiene un gran angular, este lente es de 120, 90 grados. Captura bastante, ahí pone cámara HD, no sé si se llega a ver, que viene la cámara marcada y dice HD. 120 metros es la altitud, que se supone viene fijada. Las baterías se cargan en 4 horas, no está mal, porque no estamos siempre volando. Tú cargas la batería y sales, no dejas la batería cargada al máximo, ¿vale? La batería de 7,6 voltios a mí siempre me ha, me ha 2200 amperios, podía ser un poquito más, pero bueno. Y el clip es de 5,5. Si tienen un teléfono más grande, yo tengo un Xiaomi Redmi Note 9, por ejemplo, y va bien. El 5 va bien, el 7 va bien, pero bueno, tienen que tener en cuenta que un teléfono de 6 pulgadas aquí no les va a entrar. Y por ahí es lo que es este dron. La verdad que está fantástico. Lo he probado, ya les digo. Les voy a mostrar unos vuelos. Y. para que vean cómo se comporta. Es súper estable. Es una copia tal cual del Mavic Mini. A ver dónde tengo el Mavic Mini, así lo ven. Para que sean una idea de comparativa. Vale, este es el SG-108. Aquí, por ejemplo, tenemos un JJRC. El Heron. El primer Heron, porque ahora hay otro. X17, X16, X9 han salido varios de estos, de estos drones. Este era, por ejemplo, un, una copia al Spark o imitación al, al DJI Spark. Y este es más un mini. Aquí les voy a mostrar para, para que tengan una idea, porque el mini está súper visto y a veces no se dan cuenta cómo es otro dron. Este es el Mavic Mini y este es el, el SG-108. Muy similar. No le ponen protector de gimbal, lo cual sería bueno. Pero, bueno. Es muy similar. Miren el tamaño. Son prácticamente iguales. El 108 es un pelín más largo, pero de más es casi igual. Está muy bien obrado y ya les digo que lo he volado ayer y va muy bien. Muy, que muy bien. GoPro de 10 Video. Les quería mostrar cómo se calibra. Vamos a quitar esto de aquí. Vamos a ponerlo aquí. Al poner el teléfono se me apagó, es algo que me pasa seguido. Vamos a darle aquí. Hacemos un poco de espacio por si se llegaran a encender las hélices, que no debería. Vamos a buscar. Este teléfono me lee la cara, por eso es que ahora se ha quedado así pillado. Vamos a conectar el wifi. Ahora vamos a buscar el drone, que es este M85G, supongo, ¿sí? Ahí vamos a buscar la aplicación. Dice que la red wifi, no sé cuánto. Vale. Este nuevo bueno que tiene es que funciona con la aplicación HFAN PRO, que es la que está funcionando bien para cantidad de drones. Por ejemplo, ahora después les voy a mostrar otro que no va. Otra aplicación que no va. Bueno, lo, lo que voy a hacer... Esto me está apretando el teléfono, entonces no me deja que funcione bien. Lo que voy a hacer, voy a dejar el mando aquí. Voy a poner la aplicación. Ahí. H La voy a dejar aquí, a ver si se ve. Ahí va. Igual ahora se los muestro. Porque, ¿qué pasa? Mi teléfono va medio justo y lo aprieta. Y cuando lo aprieta queda presionado. Bueno, esto es así. Si quieren, lo pueden ver en el manual. vale, Está súper bien explicado. Inclusive, si no lo pudieran leer, porque no está en el idioma, lo miran directamente así. Con los sticks. Este se hace así. Y para ligar, por ejemplo, el dron, ¿vale? Tienen que ligar el mando con el dron. Eh, esperan a que se pongan las luces. Aquí ponemos start. Submit. Y ahí está la imagen del dron. Miren, les muestro. Ahí está la imagen del dron. ¿Vale? Ponemos ahí. Va un poco laxi, ¿sí? eso lo hacen siempre, estos, este tipo de drones. Y lo que hacemos es el calibrado. Se hace así. ¿Han visto que sonó? Se queda parpadeando y se vuelve a poner verde. Ahí ya estaría calibrado el giroscopio. ¿Vale? Tiene que estar en un lugar plano para que, digamos, haga el horizonte. Y luego tenemos este botón aquí. ¿Vale? Que además pone como un norte que es para marcar y se deja presionado. Hizo pip 1, 2, 3, 4. Igualmente nos está calibrando por el tema de que ahí lo giramos 1. Vueltas completas, 3 ¿eh? y ya se calibró. No, no hizo ni falta. Y lo dejamos en el sitio. Ahí está calibrado. Esto lo tienen que hacer cada vez que salgan a volar. Siempre calibrar. Esto me lo recomendó además alguien que ha volado más este tipo de drones que yo. Y le hago caso, que es drones en el cielo. Me ha dicho, siempre calibra el dron porque volé con un F4 creo y se me iba a la mierda. Y me dijo, no, pero lo has calibrado. Bueno, yo a veces los calibro es verdad y a veces no. Y ya ven que va perfecto. Y miren lo que es la aplicación: o sea, la aplicación tiene de todo. Obviamente, aquí en el interior no me voy a poner a tocar, ya les mostraré el video. Tiene de eh, WordPoint, tiene seguimiento, tiene cycle, el, el andarte alrededor, el orbital, tiene vuelta a casa. Aquí tenemos las diferentes fotos y videos. Por ejemplo, lo puedo hacer ahora eh, en, en el mando: si hago así, va a ser una foto. Vale, hizo la foto y la transmite aquí, ¿ven? Ahí la transmitió al teléfono. Ya tiene la foto guardada en el teléfono. Y después, si dejan apretado... Se pone a hacer video, ¿ven aquí? Hace el video. Ahí, por ejemplo... Tucu tucu tucu. Mm. Tucu tucu tucu tucu. Uh. Ahí hace el video. Y le dan... Y se detiene el video, todo lo marca aquí, foto, video, aumento de velocidad, tiene zoom, pueden hacer zoom, es bárbaro, la verdad que tiene muchas cosas, siempre sale al 50% de velocidad, lo pueden aumentar, saben que se aumenta la velocidad, lo que les va a pasar es que les va a consumir batería. Ahí estaríamos. Sacamos una fotito Ahí salió Encendemos el dron Bueno, la verdad que este dron me ha sorprendido mucho El sonido que tiene normal El zumbido de, de un dron de, de estas características Tiene motores estabilidad muy es buena Es una copia del Mavic Mini Hay un pelín de viento, o sea que Vamos a ver qué tal. Mucho cuidado con los dedos. Yo lo voy a bajar en la mano como siempre. Y hay que tener cuidado con los dedos. La imagen es bastante buena la verdad. No vamos a hacer los videos. Pero está claro que se ve mucho mejor que unos drones. Ya te digo que con 6, 7 meses... Eh, para atrás no había drones con cámaras tan, tan bien logradas Yo lo estoy sacudiendo el dron, pero si lo dejan quieto, la grabación obviamente es mucho mejor No tiene ni el efecto gelatina, ni el efecto masa en los colores, ni un montón de cosas que cualquier otro tipo de dron, Inclusive es más costoso, o sea, este es un dron que para lo, el pre, calidad-precio es el que se podría decir definitivamente hoy que en calidad-precio está muy bien. Porque son varias cosas que se juntan en este dron El manejo, la aplicación, las fotos, el video, el gimbal. O sea, la verdad que eh, es bonito de ver. Es un dron naranja en el cielo. Yo el Mavic Mini lo pierdo. El Mavic Mini ahí en el aire ya ni lo veo. Tiene el mismo color que las nubes. Es imposible. Entonces, bueno, me parece genial que no haya que comprarle pegatinas aparte ni nada. ¿no? Que ya venga el dron eh, pronto para... Para salir y volarlo está excelente, la verdad. Eh, es un dron que tendría, yo no puedo tener 40 drones, ¿vale? Pero es un dron que me lo quedaría para, para jugar, para divertirme, para hacerme un FPV, para meterlo por algún árbol y entrenar el tema de, de los finitos, ¿no? Eh, para ir contra el suelo eh, y. Drones más costosos, el drone cuando le das velocidad contra el suelo siempre tiende a bajar, entonces... ...hacer mierda un drone de, de estas características no es conveniente para nada, pero la verdad que está muy, que muy bien. Está ah, muy bien, eh. la verdad, vamos a darle un poquito ahí. Eso. Bueno, tiene un lag normal. Mi próximo video igualmente es del JJRC y eso sí que va la guiado. y se compara con esto. Este tiene muy bien el tema del movimiento. De la respuesta del Podemos movimiento. cancelar el retorno a casa cuando queramos. Muy bueno. Le voy a dejar unas imágenes más para que, no sé, se saquen alguna duda. Vean bien y analicen bien el sol. De sol de frente. GoPro de en video. GoPro de 10 vídeo Nos indica bien la distancia y la altitud. Perfecto.